Mi nombre es Ausania Susy Miseli Montesinos. En esta ocasión voy a presentar el artículo que hemos eh, promovido, que es el estudio y evaluación de una serie de tecnologías para eliminar contaminantes emergentes en aguas residuales. Bien, pues antes que nada, felicito a la universidad interesada en eh, estar atenta a los estudios que se estén realizando en, el, en la problemática medioambiental, bien en las últimas dos décadas hemos tenido una serie de, eh, de eventos antropogénicos que han conllevado a la derrama de una amplia gama de eh, contaminantes de diferentes tipos entre lo que nos ocupa son los contaminantes emergentes, entre ellos entran los residuos del de aseo personal y los fármacos, bien estos eh, contaminantes, si bien todavía no se han estudiado, eh, eh, eh, estudiado ampliamente el efecto ante la salud pública, pero sí al medio ambiente que terminan en medios acuáticos y que las especies acuáticas ya han evidenciado daños eh, en la, por la presencia de los fármacos en el agua, de estos residuos, eh, como residuos. Bien. Por esta razón, no, esto, estos contaminantes eh, eh, en aguas residuales no han sido normados. Aquí hay una amplia y, eh, oportunidad de investigación para diferentes eh, disciplinas. Y eh, eh, tan es así que no sabemos nuestras aguas eh, nacionales, y menos en el estado de Chiapas, en qué estado se encuentran. Los estudios son incipientes. Y aquí lo importante que es estudiar, eh, en este sentido, a las aguas residuales tratadas. Estas aguas van a parar a plantas de tratamiento de aguas, eh, eh, de aguas residuales convencionales que no están diseñadas para eliminar estos contaminantes. Y estos contaminantes eh, quedan eh, después de tratadas y son eh, estas las que aportan mayor cantidad a cuerpo de agua importante. Eh, los tipos eh, de, de las fuentes de contaminación uno de ellos es esta, las plantas de tratamiento que no eliminan los contaminantes y la otra es la mala disposición de los fármacos en demasía, esto es que si algún paciente no, no terminó todos los medicamentos este, suministrados por su médico quedan ahí rezagados y eh, terminan en el drenaje o en la basura y los medicamentos caducos. En México, un 10% de los residuos sólidos totales son fármacos. Es grave, porque si van a parar a los residuos sólidos, eh, a la disposición de residuos sólidos, estos por los pepinadores son recolectados y vendidos en un mercado negro, lo que resulta en un alto riesgo para la salud pública y, aparte, para, el para todo el ecosistema. Entonces, estos serían dos puntos importantes para desarrollar programas de manejos de eh, fármacos caducos o en demasía y desplegar programas a nivel in interinstitucional, intersectorial, que es eso, para mitigar el derrame de estos contaminantes. Eh, ya se ha demostrado que el, la, eh, el efecto... Dañino en especies acuáticas que son las primeras en resentir este, estos contaminantes y por qué nos ocupa las especies marinas, porque es el inicio de la cadena alimenticia y al final de cuentas el hombre va a consumir estas especies ya con, eh, con este, estos registros de estos contaminantes en su, en su eh, carne. Bien, eh, las tecnologías que se han venido evaluando para poder eliminar estos eh, eh, se pueden dividir en fisicoquímicas en general y biológicas. Las fisicoquímicas principalmente son por absorción con carbón activado, eh, por, eh, digamos, floculación, por eh, flotación, y que de alguna manera sí pueden eliminarse, pero ¿qué vamos a hacer después con los eh, eh, contaminantes atrapados en los lodos, en los, eh, eh, en los medios absorbidos? Bien. Es una pregunta, como en las plantas de tratamiento también hay lodos que contienen contaminantes no totalmente degradados, que se van a hacer? Bien, en los sistemas biológicos que hemos estado eh, más inclinados e, e, y que hay interés a nivel por varios autores y, y coinciden en esto que acabo de comentar, de que las plantas, sobre, entre ellos, está Santos, eh, eh, que las plantas tradicionales no eliminan esos contaminantes, hay otros autores a nivel internacional que ya han venido aplicando, digamos, los humedales como un, como un tratamiento secundario y terciario en la eliminación de fármacos eh, previamente tratados biológicamente, puede ser anaerobio o aerobio, y que eh, eh, los contaminantes ya por medio de humedales vienen teniendo una degradación tal vez más lenta, pero aquí hace falta desarrollar tecnologías para eficientar estos humedales, porque hay investigadores que a nivel, de, a nivel piloto han encontrado que de dos a cuatro días pueden eliminar diclofenaco y paracetamol. ¿Por qué no, eh, eh, nos interesa o enfocamos los estudios a diclofenaco y paracetamol? Porque son los fármacos más accesibles y que consumimos a nivel mundial, no solamente estatal o local. Un dolor de cabeza es un paracetamol. El paracetamol es uno de los... Eh, fármacos bastante agresivos para eh, el sistema eh, hepático y renal, lo mismo que el diclofenaco. Estas evidencias ya tenemos eh, reportes por eh, diferentes autores del daño que ocasionan a nivel hepático y renal en las branquias de las especies marinas y sobre todo en eh, cuanto a sus patrones de desarrollo, de, de, de patrones de crecimiento, etcétera. Bien si ya tenemos estos contaminantes, ¿en qué preocuparnos? Anteriormente se me pasó comentar que hay otros contaminantes como los surfactantes, que es de uso a nivel pues, muy común, como son los detergentes, que los detergentes, entre ellos hay unos detergentes eh, eh, eh, eh, llamados disruptores. Estos contaminantes son tan, eh, eh, digamos, estos Detergentes son tan dañinos que pueden cambiar la conducta o el patrón, digamos, de, de endocrinológico de una especie u hormonal. Bien, como agregando algo sobre los humedales, los humedales y el biológico anaerobio, que son los más aplicados, los costos bajan hasta un 77% del tratamiento con una, un, un, una promesa. De eliminación aproximadamente de un 70 o un 80% de estos contaminantes contenidos en aguas ya tratadas. Eh, es una invitación para poder desarrollar un, programas de mitigación, ya que los, pro, los este, programas para poder eliminar son muy caros, costosos y requieren mucho de desarrollar gente especializada, además de sistemas. Entonces, lo, lo, lo más indicado es trabajar arduamente en evitar el derramamiento de estos contaminantes, por cualquiera que sea el medio, ya sea por medio del drenaje o por medio de residuos sólidos.